Soy Chris Macusi y me dedico a la elaboración de productos de parafernalia, hechos de cerámica y de madera para el consumo de cannabis. Pues todos empezamos, ya sabes, con el cuate que fuma, ¿no? Con el que medio consigue y todo eso. Si sí éramos muy pocos los que fumábamos, ahora somos cada vez más. Realmente no existía mucho estigma con mis amigos, simplemente algunos tomaban la decisión de no hacerlo. Con mi familia sucedió un poco diferente, aunque realmente creo que fue un paso bastante bueno de ambos lados. Mis papás como que tenían medio la idea, mi hermano lo sabía. Entonces, en el momento en que me empiezo a dedicar, empiezo mi propia marca, pues como que se empieza a abrir un poco más el tema ¿no? entre familia. Obviamente, pues sí existe alguna cierta negación de no querer aceptar que tu hijo está utilizando una droga, pero pues al final de cuentas es justamente hacer entender que no es una droga, sino que es una medicina y que se puede utilizar de distintas formas, y hasta hoy en día uno de mis padres pues sí lo utiliza como medicina, entonces se abrió a tener esa diferente perspectiva, a pesar de haber sido la que más negada estaba, ¿no? Empiezas obviamente consumiendo de una forma ilegal, por lo tanto, las veces en las que la consumes procuras hacerlo en un lugar en donde la gente no te esté viendo, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que es más allá, que lo puedes utilizar para diferentes cosas. Lo puedes utilizar medicinalmente, lo puedes utilizar para leer, para meditar, para platicar, para salir a pasear al perro, de brayarte un, un ratote. Entonces, creo que tú mismo vas rompiendo con el esquema, con el estigma de lo que es y de lo que te han planteado durante la vida. Comencé a meditar, pero la concentración como tal me costaba mucho trabajo, ¿no? Eh, siempre tenía como muchos pensamientos volando en mi cabeza y a la hora de que lo comencé a, a intentar fumando un poco de hierba antes, puedes lograr una conexión más directa y tener pues una experiencia pues del más allá, ¿no? Porque realmente la meditación te lleva al universo, a lo que no, no está al alcance o a lo que simplemente es algo natural o es pues único, ¿no? Todo comenzó ya estando directamente en Estados Unidos, en Colorado, porque ya tiene, ya tenía completamente la industria abierta, ¿no? Entonces, empiezas a conocer más y te involucras más en todo lo que existe, entre la educación, los productos, los materiales con los que están hechos los productos, y no solamente de los comestibles, hablando del cannabis como tal, ¿no? Sino productos como pipas, bongs, bubblers que se utiliza como el vidrio, cerámica, algunos utilizan madera, titanio. Entonces creo que llegas a un punto en donde te empiezas a abrir más, a probar diferentes cosas y a conocer más. Esto te abre la mente y te hace, te hace preguntarte qué es, qué es lo que está sucediendo y por qué existen tantos productos. Regreso a México, comienzo a investigar un poco más acerca de lo que está sucediendo y justamente encuentro en México, por ejemplo, que iba a ser la primera copa canábica, ¿no? iba a ser en Guadalajara. Entonces dije, puta, pues te acabó, ¿no? Yo sabía que existían en Estados Unidos pero pues en México y la primera vez dije, puta, pues estos güeyes ya avanzaron en chinga y ya lo están armando bien. Entonces, pues decidí ir a la, a la copa cannábica y ahí fui juez pues con varios cultivadores bastante conocidos mexicanos y con el que más como que interacción tuve fue con uno de los gringos que es Max. Él creó un instituto que se llama el Tricom Institute que está en Denver, que uno de los cursos más importantes que hay en el Tricom Institute es ser un catador profesional de cannabis con la finalidad de que en, en una industria legal puedas llegar a comprar la medicina que realmente requieres y saber que es de buena calidad, ¿no? Es tener la capacidad olfativa y visual principalmente de poder definir si una flor es apta para consumo y que sea esa flor lo que tú requieres, sea medicinal o sea recreativo, ¿no? Entonces la palabra interpreting lo que significa es inter interpretador de terpenos, ¿no? Los terpenos son los aromas del cannabis, aunque son digamos, que una estructura de aceites esenciales que existe dentro de toda la naturaleza. Entonces, digamos que si eres una persona que está buscando dormir bien, pues vas a buscar aromas relajantes, ¿no? Entonces, desde ahí ya vas a poder definir en el dispensario de las seis diferentes opciones que tienes, cuál es la que vas a querer utilizar para dormir comienzo a hacer una colección de pipas, en este caso unas pipas que son de vidrio y de madera, y comienzo con esa marca a coleccionar todos los productos que tenía, el steamroller, el grinder, la pipa, el bong, el taster. Entonces, eso me llamó mucho la atención, el hecho de que tuvieran una colección completa y no tuvieras que requerir de ir a otras marcas para comprar algo que te hizo falta, sino que ahí encuentras todo, ¿no? La charolita para rolar, todo. Entonces, como que surge la idea de hacer algo pues diferente, único, personal. Hablé con un amigo diseñador industrial y comenzamos con la pipa gota, que es este, la pipa principal de Macuzzi. Y pues es una pipa muy bonita, hecha de cerámica. Durante un tiempo la intentamos hacer de vidrio, pero no fue muy funcional. Nos decidimos mover a la cerámica y este resultó ser un material que contrastaba justamente con lo que quería, ¿no? Hacer el contraste entre un material y la madera. ¿Y por qué la madera? Pues porque es ese elemento de la naturaleza que, que siempre está presente y que tiene siempre algo diferente que enseñar, ¿no? Macusi significa marihuana en huichol. Es una marca que se dedica a hacer piezas de arte y de diseño que pueden ser utilizadas para fumar cannabis o cualquier otra eh, hierba medicinal. Lo que más quiero plasmar es el arte y el diseño mexicano. Creo que somos una cultura que lo tuvo bastante arraigado en su momento el uso de la planta. Por alguna desinformación se complicó y todo cambió hasta ahora. Podemos tomar el ejemplo de diferentes culturas y de diferentes países en donde ya es legal y crear algo muy específico en México que nos resulte para el tipo de cultura y el tipo de sociedad que somos. Creo que se va avanzando poco a poco porque no es fácil el tema de una legalización de una droga. Espero que se esté haciendo de la manera correcta. Sé que hay gente que lo lleva intentando durante muchos años. Sé que es gente preparada, gente que está interesada en una buena regulación. Entonces, pues yo creo que, que va por buen camino y que, que definitivamente México jugará una, un papel muy interesante en la industria, en todo el mundo. no